Nunca podrías aceptarme Soy consciente de tus inclinaciones Soy consciente de tus inclinaciones Soy consciente de tus inclinaciones Vaya, gracias por reafirmarme El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Existe una senda más luminosa una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin. Como hizo antes Kun Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón. No a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Here